De vuelta a los osobrosos, la realidad, papá tarima, neto flow, de vez el boss. Usted puede buscarme en Instagram, neto flow 56. Usted le da a seguir, yo le doy a seguir para atrás, de una vez. Señores, estos casos a mí me, me incomodan. Hay un caso de una mujer que es obligada a confesar infidelidad. y a cortarse el pelo, grabándola, para evitar ser asesinada. Está ahí el video. Vamos a ver el video y después hacemos eh, el comentario. El motivo de este video es porque yo le fui fiel a mi esposo. ¿Qué? ¿Qué? Le fui fiel a mi esposo. Le metí un hombre en la casa cuando él no estaba. Y fui a un mandado y también tuve con otro hombre. Y yo quiero demostrarle que estoy arrepentida. Porque esto que yo hice para... Un hombre me he matado, para él me he podido matar y para que... Él no me mate. Yo estoy haciendo este video. Para demostrarle a él que estoy arrepentida en cuerpo y alma yo me arrepiento de todo lo que yo hice. A ti mi... te faltó comida en mi casa. A mí nunca me faltó nada, él me daba todo. ¿Y él me daba tú todo, me decís... yo le fallé. ¿Por qué tú me hiciste eso si yo no lo merecía? No debía hacerlo. Y si este es el costo para yo demostrarle a él que me arrepiento cuerpo y alma, yo lo hago. Porque la vida vale más. Y el... Señores, ahí ustedes vieron el, el video. Eso da pena. Esa situación, no tanto el corte de los cabellos, la situación que puede crear una infidelidad. También se le fue la mano al caballero. Usted no tiene derecho ni a quitarle la vida a nadie, ni a maltratar a nadie, ni nada es obligado. Eso es una. ¿Qué pasa? Si usted tiene su esposa o esposo y usted siente sospecha, porque te voy a decir algo, no hay pobreciego que no quiere ver, que aquel que no quiere ver. Usted siente o anda en unos comentarios, atención Pinto, anda en unos comentarios que le están pegando cuernos a usted. Usted tiene que jalar a su pareja y preguntarle, decirle, ¿tú quieres seguir conmigo? Pero no, no Esto que lo notó un tipo del medio que sabe, vuelta, tú entiendes, estoy diciendo. Entonces usted tiene que hablar, dialogar, porque usted no ha parido a nadie. Si su pareja no se quiere, no, no, no se, no se aman, ya usted tiene que cortar eso. Pero ese abuso, como Charles, está bien que, que él no hizo para no matar. Usted no tiene que matar a nadie. Usted se aparta de esa persona y punto. Hay situaciones difíciles que usted no sabe qué hacer porque a veces lo toman esa infidelidad de sorpresa. Pero usted tiene que pensar bien para hacer la cosa. Si le da golpe, tiene problema. La grabaste, tiene problema. Entonces, lo que tiene que hacer: si usted supo eso y ya le dijo que sí, ya no, nos vamos a dejar. Ya usted y yo no podemos estar juntos porque usted ha estado con otra persona. Eso es lo que tienen que hacer. Más nada, usted no puede hacer esa humillación a una mujer. También la mujer es mala en esa situación, en ese caso porque le, le fue infiel, porque usted tiene que dejar a su marido, si usted no le gusta no lo quiere pero hay muchas personas que no entienden eso y eso puede traer porque las burlas no son buenas las burlas pueden traer problemas serio, serio, serio problemas serios ¿Eh? y eso está muy mal, cortarse los cabellos eso aplica mucha eh, mucha tristeza Aparte de todo, la infidelidad eso, la mujer, la familia, los hijos, que vean eso. También ella, ella fue creadora de ese momento. Pero Dios es el único que va a pasar, ¿cómo se dice? Pasar factura. Si, si usted presiente que le están pegando cuernos. Usted de una vez tiene que... Eh, Ay, ahora, avivarse, claro. También. Como usted... Como usted, señorita. Gracia, Está bien, usted puede hacerlo por ahí. Pero meterle un hombre a su casa. Un hombre a otro hombre. Si lo había encontrado, hay que había pasado un problema. Pero hay que ver... Qué presión tenía ella ahí para confesar eso. Este decía, ¿Y ¿A ah no que tú estés trabajando aquí eh, de camarógrafo, y men, y que llegue a su casa y que llegue a su casa y encuentre un hombre tirado allá, Arropado. Vi, viendo, ¿eh? eh, viendo los osobrosos allá. eh, como batarima, eh, o escuchando que eh. ¿Eh? ¿Eh? Y dando, eh, eh, eh. No, yo te digo que papi Juan es un tipo... ¿Eh? Viendo los y escuchando el quililín. ¿Eh? ¿Tú entiendes? ¿Qué, qué reacción va a ser el men? Eso es que pesar uno se ríe. ¿Tú entiendes? Porque son cosas o cosas. ¿Eh? No estoy el mundo que dé el aguacate. No, no estoy el mundo de que cómete esa aguacate. No te la comas vacía toma el aguacate. No estoy el mundo que no dé el aguacate. Adiós. Ah, Cualquiera se pone loco. Cualquiera se pone loco. Pero debe manejarse. Si usted no siente nada por una mujer o siente algo por otra persona, aunque a usted le duele ese chingo, porque a veces la costumbre es más fuerte que el amor. Usted habla, mira, no podemos estar juntos. Ya esto. Ay, se, y se está tranquila también usted puede quedarse soltera y picando por ahí tranquilo, igual que un hombre tranquila sabe hacer su cosa verdad pero no crear una situación que el hombre juega un hombre sin comer sin un peso arriba espérate no espérese de noche oye no no que usted llegue a lo, un conchero dime tú con un abrigo y un jaquecito desde las siete y media una uña enterrada de pasar los cambios. ¿eh? Y que usted abre esa puerta y encuentre a ese hombre acotado en la cama, Viendo los y escuchando el quililín. ¿Eh? Que usted. No, se come los hierros. Se come la casentera porque ese es el problema. Y cuando viene a ver la cena, mejor que uno. ¿Tú entiendes? Pero también. Oye, no, no, también hay hombres abusadores también que se meten a casa ajena, arropándose con la sábana ajena. ¿Eh? Cuando viene ahí se pone en la media también porque es así. ¿Eh? Entonces, tú vuelto loco, la presión, el diablo no duerme, el señor reprenda, ahí. ¿Tú entiendes? Ahí viene, ahí viene, allá en el hombre acostado. El hey, jampa le queda chiquito para entrar. ¿Tú entiendes? Entonces debemos, fuera de coro ya, debemos tomar conciencia, saber hacer la cosa. para que eviten un feminicidio. ¡Hello, buena! Neto, bendiciones de Dios para ti. Julio César, deme su opinión. Usted es un hombre serio de su <coughs> casa. Mira, Neto. Dígame. El teléfono estaba mal desconectado No, no que tú yo estoy de Villalona Yo estoy de Villalona, culpable la gente está llamando, yo quiero tu número de teléfono Que tú me digas Porque yo te voy a mandar algo por WhatsApp para que tú veas Ay. En primer lugar, soy un hombre casado Tengo 25 años Felizmente casado, felizmente 25 años 25 años, felizmente. Pero Oye bien, tan es la mujer Que mete a un hombre en la casa Como también nosotros los hombres Abusadores que vamos a la casa También, no. oye bien porque el hombre tiene que respetarse. Tanto como la mujer, esa persona que está cogiendo esa tijera, que está cogiendo esa tijera, mochándose los cabellos. Eso es la hipocresía que ella lo hace. Porque ella sabe lo malo que está haciendo. Para Dios no hay cosa mala ni cosa buena. ¿Qué pasa? Ella tiene que saberse manejar. Claro. Porque si ella es responsable de lo que hace, mete un hombre a la casa, primer lugar. Y el hombre meterse a la casa. Es un partido particular. Pero esa muchacha hay que meterla psicológicamente, darle darle terapia, porque tampoco, ella no está mal. Ella está mal, ¿por qué? Porque es una sinvergüenza, porque está haciendo cosas individuos y está en otro juicio. Tú sabes cómo, bendiciones de Dios para ti gracias y supuesto mucho. El lo en su ¿Vale? <risa> gracias, gracias por la llamada de esta, el, el carismático, eh, fiel televidente, hay que salir un premio un día de esto, vea Pinto. Un reconocimiento a Julio César que siempre ha estado activo ahí. Haga soy le gusta que Julio César llame, él se lo disfruta. ¿Eh? No, no, estos tíos están llamando, ahora haciendo llamadas. Ve uno me llegó, ese -e -e -e llegó como medio raro cuando me escuchó el tema.